Entrevista a Thais Ruiz de Alda, fundadora y CEO de Digital Femme. ¿Por qué es importante contar con datos con perspectiva de género? Los datos con perspectiva de género son, son muy importantes porque nos permiten hacer una lectura de la realidad eh, más profunda eh, y ayuda a medir las con indicadores las diferencias que puede haber entre hombres y mujeres con respecto a, no sé, políticas públicas, con respecto a su participación en, en la sociedad, en la economía, eh, etcétera, etcétera, en la política, etcétera, etcétera. Entonces, los datos con perspectiva de género ah, son una herramienta para poder hacer una lectura completa de la realidad y eh, hay mucha gente que dice, muchas expertas en la materia, y esto sí me gusta recalcarlo, sin datos con perspectiva de género no podemos medir la desigualdad de género. Entonces, es muy importante por eso. ¿En qué consiste Gender Data Lab? El Gender Data Lab es, es un experimento, por así decirlo, no nació como la voluntad de, de generar un espacio de experimentación eh, para diferentes colectivos y colectivas de investigación, instituciones, etcétera, etcétera, organizaciones de la sociedad civil sobre todo, que quieren eh, compartir información acerca de sus materias, eh, de sus ámbitos de actuación y eh, se publican datos con perspectiva de género en datasets abiertos, en open datasets, además de que tiene la pretensión de generar un hub de conocimiento compartido a partir de los, los posts, de los recursos que hay, etcétera, etcétera. Eh, sobre todo lo que tiene que ver con los datos con perspectiva de género y nació como una necesidad que nosotras teníamos para un proyecto nuestro, donde pensábamos que era importante que todo lo que estábamos diciendo, eh, que es un proyecto que se llama Datos contra el Ruido, todo lo que estábamos construyendo alrededor de datos o sea, toda la historia que eh, somos capaces de explicar es la historia de las violencias machistas en España en este caso ¿no? basado en datos de la policía y en datos de eh, procesos judiciales eh, esto, que estos datos eran accesibles y que nadie pudiera decir, os estáis inventando esto, no, no, no, no, esto viene del Consejo General de Policía o de la Dirección General de Policía y lo publicamos aquí. ¿Qué otros proyectos relacionados con datos abiertos lleváis a cabo? Hemos, o sea, desde que iniciamos un poco la andadura de la, de la organización de Digital FEMS, eh, hemos trabajado con diferentes organizaciones para poder publicar datos abiertos con perspectiva de género y generar cierto debate. ¿no? Entonces, hemos trabajado, por ejemplo, con CIMA, ¿no? la, que es la Asociación de Mujeres Cineastas de España, que, que en realidad es no, mujeres profesionales del audiovisual, o sea, no te lo he dicho bien, pero básicamente el resumen es ese, eh, a publicando en abierto los datos que ellas recogen con su metodología, porque no existe información pública o institucional acerca de la presencia de la mujer en cuanto a la representación laboral en el mundo del cine, por ejemplo. ¿no? Empezamos ahí, ahora estamos hablando con mujeres y música y, con, y estamos trabajando con Ages Music, que es un proyecto que también está ahora mismo investigando eh, la creación de open datasets que recojan eh, el género de las personas que trabajan en la industria de la música y con esto a, vamos a eh, inventarnos un, un algoritmo de predicción ¿vale? para poder simular que generar streams de música con perspectiva de género también es importante. También estamos trabajando con este año, con el sector de la tecnología. Eh, hemos llegado a un acuerdo también con una fundación para poder hacer un mapping de las empresas TIC y cuál es la presencia de mujeres en, en entornos tecnológicos, que ya sabemos que es, que es muy baja, ¿no? Pero no tenemos datos oficiales. Entonces, eh, nuestro trabajo de investigación se está centrando en detectar cuál es la presencia exacta, los roles, etcétera, etcétera, por parte del de tejido empresarial, en este caso de Cataluña, y por otro lado también estamos, eh, hemos dirigido una encuesta a mujeres en todo el territorio español que también trabajan en entornos tecnológicos, pero queríamos ver su punto de vista. Entonces, toda esta recopilación de datos, que es interesante, estará publicada en, en, el, en el Gender Data Lab y será descargable y además bueno pues montaremos como, eh, eh, obviamente, eh, in, artículos aclaratorios sobre qué representan estos estudios. ¿no? Pero, pero bueno, poco a poco yo creo que iremos... Eh, Avanzando en la creación de más estudios, con, o sea, también hemos trabajado con ayuntamientos para, para calcular las brechas digitales de género en, y public, o sea, próximamente están también publicados en el, en el Gender Data Lab. ¿Cuáles deberían ser las acciones estratégicas para generar datos abiertos con perspectiva de género desde el ámbito institucional? Para generar más datos con perspectiva de género desde, dijéramos, eh, desde las instituciones o las administraciones públicas, ¿no? eh, yo creo que eh, lo que necesitamos eh, es principalmente presupuesto para generar formación y capacitaciones. ¿no? Eh, todas las personas que trabajan en entornos estadísticos eh, no están acostumbradas o no tienen la capacidad de ver. La utilidad, muchas veces, de disponer de datos con perspectiva de género, ¿no? Entonces, para, para mí hay una, un gran reto que tienen las administraciones públicas globales, porque esto no es un problema que afecta a España, sino que afecta en general a, todo, a, toda, a todas las oficinas nacionales de estadística casi, nacionales, eh, locales, eh, regionales, autonómicas, etcétera, ¿eh?